Tumblr, el suicidio más hipócrita anti porno, saludos y bienvenidos a Peterson Art and Games. Como muchos ya sabrán en diciembre del 2018, Tumblr, Tumblr, bueno como se pronuncia esa mierda, decidió cerrar todas aquellas cuentas que tuvieran o subieran material solo para adultos, es decir, porno. Y no solamente porno, también otros tipos de materiales solo para adultos que irónicamente eso les encanta a muchas personas, a algunas de ellas quizás con problemas mentales, entre ellos niños rata, como es el caso de porquerías como el gore, necrofilia, cacafilia, literalmente mierda de internet, que por un lado eso estuvo bien, sin embargo, Tumble era como un buen bar de esos que tienen obviamente table dances, llegas con tus amigos a tomarte unos tragos mientras ves unos ricos peluches. No, ese tipo de peluchines no, por cierto, chinga tu puta madre peluchín entertainment, pero bueno, no era así realmente Tumble. pero sí es que Tumblr no era un sitio única y exclusivamente para el porno, sin embargo sí se subía porno. Tumblr era un sitio para subir todo tipo de imágenes, escritos e incluso audio y videos, y hasta chat. Y digo era, porque Tumblr está metafóricamente muerto al haber dado esta patada en el culo a todos los usuarios que gustábamos de un poco de la regla 34, no solamente de personas reales sino también de personajes ficticios, es decir, de... Dibujos, de caricaturas, sí, así es, hentai, regla 34, como quieran llamarle. Por si esto fuera poco, incluso parodias y comedias de dibujos, imágenes y arte fueron completamente baneados cuando poco o nada tenían que ver con pornografía. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, por la simple avaricia, podríamos llamarle de los dueños de Tumblr, Verizon Communication, lo que hizo Tumblr, fue contratar un bot con un algoritmo que destruyera todas aquellas publicaciones, blogs y demás que contuvieran tags o palabras claves e imágenes referentes al contenido sexual. Hay que entender que la tecnología en estos nuevos programas pueden detectar imágenes y audio aunque es muy limitado y por lo tanto no distingue entre una parodia erótica y una imagen completamente pornográfica. O como bien han dicho los de Tumble, Revisar todos los contenidos significaría un gasto considerable de dinero, por lo que se utilizó un algoritmo sexual en el que todo entra en el mismo saco. Tal es el caso de esta imagen que fue borrada en Tumblr en su masiva erradicación, casi al estilo de la Inquisición en contra del contenido para adultos. Este dibujo, así como todo su blog, fue borrado por Tumblr del artista Life of Miguel, el cual claramente no tenía nada que ver con erotismo o sexualidad o siquiera desnudez explícita sencillamente es una parodia de unos tipos de furros. Es por ello que las redes sociales hablan de Tumblr como si en verdad estuviera muerto. Como vemos Tumblr en su afán de conseguir más usuarios mediante un ambiente más al estilo family friendly, es decir para toda la familia, se ha autoapuñalado al coartar incluso la libertad de expresión artística, no solamente del erotismo artístico, que es algo casi tan natural como la reproducción sexual misma, irónicamente, desde las eras de las cavernas en los que incluso los antiguos plasmaban en sus obras la belleza de la sensualidad, ya sea en pinturas, esculturas o hasta en escritos, pero bueno, ¿qué vamos a hablar cuando se trata de billete? Por ejemplo, es obvio que una película Family Friendly saca más dinero que una película para adultos por obvias razones de cantidad pues más gente puede acudir a verla, obviamente ahí ya entramos en cuestiones de moralidad a la que tanto se achaca Tumblr ahorita, aunque en realidad el trasfondo es de dinero. Al ser un sitio ahora family friendly, Tumblr puede ser extendido a todo tipo de personas y sobre todo que las empresas puedan poner sus comerciales que es lo que realmente les genera mucha ganancia a estos sitios web. Ah, y por si me preguntan si mi blog tumblr está muerto, sí, también, también lo está. Lo más gracioso es que hace tiempo hice un video de cómo censurar tu propio tumblr al público en general, si se trataba de un artista de la regla 34 o porno, por ejemplo. De manera que solamente quienes buscan contenido o buscaban contenido para adultos pudiesen ver tu blog, sin embargo, a pesar de esta medida de censura y restricción para menores que el propio Tumblr manejaba, este decidió sencillamente remover todo tipo de blogs que incluso estaban bajo la propia normatividad o reglamento de solo para adultos y con candado para menores. Es increíble hasta dónde puede llegar la hipocresía, doble moral, estupidez y avaricia de unos cabrones. Porque sí, en esto tiene un trasfondo de dinero como he dicho anteriormente. Y sí. Es hipócrita, porque en realidad todo el mundo, o digamos que un 90% de las personas vivas en este jodido planeta Saben o tendrán que saber y en algún momento disfrutar de un poco de sensualidad Pero lo peor como he dicho es que Tumblr sencillamente cometió la estupidez más grande de su vida Al coartar la libertad de expresión y poner a todo el mundo en el mismo saco, pues no tuvieron el menor consentimiento con artistas, escritores y blogueros que poco o nada tenían que ver con el porno, y como si fueran el mismísimo dios judío, se llevó a tanto pecadores como a inocentes en su diluvio.